Caballero, ¿quién es el penco? Yo creo que el eh, que salió el leto del de PLD Gonzalo, está el penco. ¿Ese es el penco? Sí. Gracias. Caballero, ¿quién es el penco? el penco. Yo ni idea tengo. Un político que le dicen el penco. ¿Usted no lo conoce? No lo conozco, ¿no? El penco. ¿Cuál era ese? ¿Quién es el penco? El penco. Bueno, eso viene la palabra caballo. No, hay un político que le dicen el penco. ¿Usted sabe cuál es? Bueno, creo que Gonzalo es nuevo ese por el PLD. Caballero, ¿quién es el penco? El penco. El penco. El penco. Gonzalo Castillo es el penco. ¿Ese es el penco? Sí, señor, ese es el penco. Gracias. Bueno, el penco, para mí, para mí, el penco es uno de los políticos que va a ser más malo y más corrupto. ¿Y quién, quién es ese? Dominicana. ¿Quién es ese? Gonzalo Castillo. Ay, mi madre. Caballero, ¿quién es el penco? Gonzalo Castillo. ¿Cómo? Sí. ¿Ese es el Penco? Sí. <risa> bueno, eh, el único Penco... ¿Usted sabe quién es el Penco? Creo que sabe. El único Penco ahora mismo es Gonzalo Castillo. ¿Ese es el Penco? Ese es el Penco, es el, el Pencazo. <risa> Muchas gracias. ¿Usted sabe quién es el Penco? No, yo no conozco ese personaje. ¿Quién es ese personaje? Hay un político que le dicen el Penco. ¿Usted no lo conoce? No, no. Yo no lo he oído mencionar. ¿Tú sabes quién es el Penco? Eh, sí, yo sé quién es el Penco. ¿Quién es el Penco? El Penco sé. to okay. you